Aprovechar, atención, atención, póngame el teléfono señor director de, de, para la gente que está en los Estados Unidos el 809-725-0505 quiero que me digan la situación eh, qué van a hacer esas personas que ya estaban programadas de que sus hijos fueran a las escuelas y ahora, en el día de ayer, el alcalde eh, Bill de Blasio ha suspendido las clases presenciales, es decir, están cerradas en el día de hoy todas las escuelas en el estado de Nueva York. Ahí tenemos, señor director, eh, eh, las imágenes, vámonos con, con las eh, informaciones, ahí está el tuit, este tweet que subió el, el mayor o el alcalde de la ciudad de Nueva York en el día de ayer, dice, begin tomorrow, o sea, ayer, anunció para hoy, noviembre 19, todas las sí. escuelas estarán eh, cerradas, eh, eh, las clases personales eh, Por el 3% De aumento de positividad del COVID En la ciudad de Nueva York Este es el alcalde de Blasio Preocupación señores En la Gran Manzana Vamos a escuchar este video que él colgó en Twitter Sobre el dolor Con el pesar Para que ustedes vean Porque a veces somos crueles Por eso que yo aquí discuto con los panelistas invitados Somos crueles con el gobierno Aunque Luis Sabinader eh, creo que se fue a priori a lucir algunos, eh, algunos logros de su gobierno en apenas 90 días. Tiene que manejarse, pero una cosa se que estar claro con el tema de la educación en República Dominicana. Tenemos un ministro Roberto Furcal que también se ha equivocado, como se ha equivocado mucha gente, porque esto es algo nuevo. No tenemos una varita mágica, no tenemos un precedente, no tenemos un parámetro, no tenemos un punto de referencia para saber cómo van a salir las cosas. Es por ello que el presidente y el ministro de educación en términos de las clases que se están dando no pueden hablar de logros, no pueden hablar que se va a resolver, tienen que hablar que están viendo, que están probando, que van a ver cómo van a ser los resultados porque todavía no se sabe. A mí fíjense el espejo de los Estados Unidos, fíjense en el estado de Nueva York, un, un, un país mucho más avanzado que nosotros. Ellos hicieron su fórmula con clases presenciales y virtuales. A los padres se les interrogaban, ¿cómo usted quiere que sus hijos reciban las clases, virtuales o presenciales? El padre decidía, bueno, la mayoría de escuelas, los niños estaban recibiendo clases presenciales. Hoy en día Nueva York cierra su, sus escuelas. Es para que ustedes tengan una idea, que tenemos que ser más flexibles con el gobierno. Ahora bien, el ministro de educación, mi tocayo, mi amigo Roberto Furcal y el presidente de la república no pueden estar hablando de logros, porque entonces va a ser peor, porque eso se le va a revertir a ustedes y el pueblo le va a pasar factura. Me explico, si usted me dice a mí que tiene el COVID controlado y mañana un brote, que ojo, eh, oye esto, veloz, en la dirección de comunicaciones del palacio, hay un brote de COVID y hoy están haciéndole prueba a todos los que laboran en el Palacio Nacional por un brote de COVID. Oh. Entonces, el presidente me salta el lunes que tiene el COVID controlado. No, presidente, cuídese. Yo no sé qué es lo que está pasando con sus asesores, que, que, que, que hacen tres cosas bien y vienen con una y dañan todo. Usted no puede hablar del logro del COVID. Todavía Estados Unidos, miren cómo está. Hoy cerraron la escuela. Vamos a ver la declaración de el mayor o alcalde de la ciudad de Nueva York, Veloz. Señor director, por favor. Unfortunately, as of today, on our seven-day rolling average for coronavirus positivity, New York City has hit exactly 3.0%. And as a result, we do need to close our schools for the coming days. Uh, no one is happy about this decision we all in fact are feeling very sad about this decision because so much good work has been put into keeping the schools open, to opening them up to begin with let's start there opening the schools when almost no other major school system in america open making them so safe but we set a very clear standard and we need to stick to that standard And I want to emphasize to parents, to educators, to staff, to kids, that we intend to come back and come back as quickly as possible. We have a stringent health and safety standard right now. We're going to have to raise that up even higher to be able to bring our schools back, but that's exactly what we intend to do. We're going to have to focus even more on testing. And I want to emphasize, testing is going to be crucial to the successful reopening of our schools and everyone has got to get engaged even more in testing starting with parents and kids we need to get those testing consent forms in, even as we're in this moment of pause we need to get ready to come back we need everyone to get those testing consent forms in so we can get into an even deeper testing regime vamos veloz ese es el alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio right. él dice bueno lo que sabe un poquito en inglés pero le voy a traducir un poquito que él se siente muy triste, que le duele mucho tener que cerrar las escuelas y que te, van a tener que, que aumentar las pruebas del COVID tanto a los niños como a los padres y que un dolor después de abrirle a estas escuelas, tener que cerrarlas, Que hay que los que eh, uh, hubo ahí un, una diferencia entre decisiones, tanto del gobernador Andrew Cuomo, que, que el gobernador ha estado, hay que decirlo, el gobernador de Nueva York ha estado encima de tomar medidas eh, preventivas para que el COVID no, no se expanda. Pero eh, eh, eh, yo sé que para el alcalde un poco cuesta arriba eh, cerrar las escuelas de Nueva York, pero tuvo sí. que hacerla. Hoy las escuelas de Nueva York están cerradas. Quiero llamadita de Estados Unidos, Nueva York, mi gente que está conectada eh, a través de Canal América, llámenos: 809-725-0505. Veloz que Hay que decir que esa tasa de positividad, eh, que es un 3% actual, en las últimas semanas se había mantenido entre un 2.5 y un 2.7. Sin embargo, en estos últimos días ya alcanzó el 3% en torno al porcentaje. Si lo relacionamos directamente con la densidad poblacional en Nueva York, hay que unas 10 millones de personas. O sea, la cantidad de personas que vivimos en República Dominicana está simplemente en el estado de Nueva York, lo cual es mucho, es mucho. Y pues, eso se traduce, indiscutiblemente, en que las escuelas obviamente son un foco de contagio, porque es que a los niños no se les puede hablar de distanciamiento social, que precisamente es lo que pasa aquí. Luis Abinader había dicho en, la, en el recorrido que estuvo realizando la periodista Alicia Ortega que ellos estarían estudiando la posibilidad de que los niños, no estoy hablando de este año 2020, estaría hablando ya para el segundo semestre de este año escolar, pudiesen pudiesen quizás estar reunidos, no específicamente en una escuela, en lo que conocemos como la estructura de una escuela, sino en algún recinto o en algún lugar donde la tasa de positividad sea menor y así pues evite el contagio. Es muy difícil hablarle de distanciamiento a un niño porque no entiende. Estamos hablando que tenemos que siete, ocho meses en cuarentena, entonces un niño lo que va a querer es sí. estar en contacto con sus amiguitos, jugar, lo que es normal o lo que conocíamos como normal Bueno, así es este, Nueva York está prácticamente cada día en un toque de queda, en un toque de queda Bueno, hay toque de queda Bueno, hay bueno, realmente no es un toque de queda, Roberto, porque los ciudadanos no tienen limitación en circular, lo que no, hay no, es... No, no, no, espérate, espérate, espérate, hay, hay, lo que no hay no. un estado de emergencia, pero hay un toque de queda porque las, los negocios a partir Creo de, la, de que... la noche no pueden abrir, sí, lo que no hay sí. limitación del eh, tránsito. Pues no, hay, pues no hay toque de queda. No, porque el toque de hay, queda de, no, no, velo, no vamos a entrar en eso velo, de, no tenemos Dios. tiempo encima, si pero no es lo mismo te lo explico después. Miren tenemos que dar la pausa ah, porque tenemos invitados, así que vamos a un cortecito en breve estaremos conversando con el licenciado José Martín Morillo, que ahí tenemos las expectativas, señor director quien es director del Instituto de Mercadeo de la Universidad UNIBE. estaremos conversando con el, a propósito eh, de lo que tiene esta escuela de mercadeo, una de las más importantes de la República Dominicana. Además, estará en la entrevista el conferencista internacional eh, Daniel Morote. Estará eh, conversando sobre eh, esto que acaba de ocurrir en, en lo que es esta alta casa eh, de estudio. Así que no se muevan, luego de la pausa venimos con esta entrevista eh, vía remota, vía eh, Zoom, señor director.